Me da gusto saludarlos. Hoy es miércoles santo. Estamos en Semana Santa del 2021. La palabra jefe abre puertas. Se utiliza mucho en la Ciudad de México. Hay palabras mágicas y la palabra jefe es una de estas palabras mágicas. Yo te recomiendo de que cuando vayas a ver algo, a pedir algún favor, eh, pues si utilizas esa palabra de jefe, eh, te va a facilitar la situación o a solucionar el detalle que lleves. Mire usted, hace 30, 40 años, un amigo mío trabajaba en Pemex. Salía de su guardia Bajábamos de la chamba cada 15 días. Él bajaba de la guardia, compraba algunos calcetines o pañuelos y se iba de Villahermosa a Coatzacoalcos a llevarle al líder sindical, que era un señor de apellido Vasconcelos. Le llevaba pañuelos, un, un cariñito pues, ¿no? Y llegaba y le decía al secretario, secretaria, a los de logística, porque en aquel tiempo tenían muchas gentes de seguridad, los líderes petroleros. Llegaba y yo le decía: Para mi jefe Vasconcelos, ¿y qué es eso? Un cariñito que le traigo para, su, para mi jefe Vasconcelos. A los 15 días regresaba otra vez con otro regalito, primero pues ni lo tomaban en cuenta decían está, está loco que va a recibir el jefe un regalito de eso si el jefe tiene él? pues eh, mi amigo llegaba Leonardo, mi amigo llegaba con el jefe Vasconcelos y aquí le traigo al jefe este, un regalito, un cariñito sí hombre déjelo por ahí, este. a veces ni se lo entregaría, no se lo entregarían, solo Dios sabe pero pasaron las semanas, pasaron los meses, hasta que un día le entregaron al jefe Vasconcelos y le platicaron de que había un loquito por ahí que cada que bajaba de la chamba llegaba y le regalaba unos calcetines, unos pañuelos o alguna loción económica, pero siempre le llevaba algo. Hasta que un día dijo el jefe Vasconcelos, oye, cuando venga, pásamelo, vamos a ver quién es ese... Ese loco, pues, ¿no? Que viene y jefe y aquí le dejo, y jefe, y aquí le dejo, y jefe, y aquí le dejo. Pues pasarían meses, ¿no? Hasta que una vez llegó mi amigo Leonardo a la oficina del jefe Vasconcelos en Coatzacoalcos. Y lo pasaron con el jefe. Porque era muy difícil pasar con el jefe. Y más que era el jefe de toda la zona de la 31, acá en Veracruz este, y Tabasco llegó Leonardo y lo pasaron con el jefe y le dijo el jefe te agradezco que, que te acuerdes de mí jefecito pues es que yo estoy trabajando por ustedes así que yo jefecito vengo y jefecito y he venido y jefe sí jefe y le preguntó el jefe tienes ya casa de Pemex no señor todavía no tengo casa de Pemex ¿Eres sindicalizado? Sí, jefe, soy sindicalizado, jefe, y estoy a sus órdenes. Pues voy a dar la orden, le dijo el jefe, para que te den tu casa en Villahermosa, Tabasco. Y le dieron su casa a Leonardo. Vendida, pero se la dieron, se la entregaron. Y es el único petrolero que yo conozco que tiene dos casas de Pemex <ríe> en Villahermosa, Tabasco. Porque luego por su antigüedad le llegó el tiempo también y le dieron su casa de Pemex también. Vendidas, pero es el único que yo conozco que tiene dos casas de Pemex, trabajando en Pemex, de trabajador de Pemex. Porque siempre tuvo el cariño y el deseo de agradar a su jefe y siempre llegando y jefe y jefecito y para mi jefe y para mi jefecito. Ese cariñito con el tiempo se le retribuyó y es el único amigo que yo conozco que tiene dos casas de Pemex en mi hermosa Tabasco. No lo olvides, querido amigo, la palabra jefe y el agradecimiento, cariñitos. Poquito, no es necesario que acarres tanto, lo que pasa que lo que vale es porque se ha seguido, ¿no? que se ha seguido y algún día se notará jefe que Dios los bendiga y al jefe grande gracias que me permite platicar con ustedes y hasta la próxima si Dios nos da oportunidad